Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49. Como todas las semanas, un gusto y un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Si la tienen activada y YouTube no les avisa, desactívenla y vuélmala a activar. Las redes sociales son Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, en Instagram y en Twitch Canal 49 nada más. Les recuerdo que abajo está el botoncito de unirse para los que se quieran volver miembros dorados de Canal 49 sigan apoyando esta plataforma y quieran participar en los concursos de regalos que damos mes con mes. Además ya está activo el botoncito de Super Thanks o Gracias para los que quieran seguir apoyando a la plataforma y con eso poder mejorar cada vez más este canal dedicado al mejor equipo de la NFL, los San Francisco 49ers. Pero vámonos de lleno con el contenido, esta vez vamos a hablar de los no elegidos, de los undrafted, de esos jugadores que llegaron, así que agárrense porque comenzamos. ¡Go, Seguimos esperando más noticias con respecto al juego de los San Francisco 49ers en México. Y créanme que en Canal 49 les estaremos poniendo al tanto de los pormenores del partido, cuando salgan a la venta los boletos, etcétera, etcétera. Así que, nuevamente, como se los mencioné en el podcast, no se dejen engañar. Aún no hay venta oficial de nada. Así que no tiren ni regalen su dinero y eviten ser estafados. En fin, mientras va saliendo la información y vamos sabiendo más detalles, vamos a entrar en materia y revisemos a los agentes libres no drafteados que llegaron a. A la bahía a ver si encontramos algo que pueda valer la pena. Antes de empezar, solo informarles que hoy en la noche se anunciará el calendario 2022 de la NFL y por ende el calendario de los San Francisco 49ers, fechas y horarios de cada partido de nuestros gambusinos, así que el próximo jueves empezaremos a revisar semana tras semana cada partido y cada rival. Así que dicho esto, ahora sí, comencemos. Kevin Atkins Liniero defensivo estatal de Fresno jugó 59 juegos e inició 46. Registró 123 tacleadas, 5 capturas, 2 fumbles recuperados y un fumble forzado en 2021. Fue nombrado con mención de honor All Mountain West después de comenzar los 13 juegos y registrar récords personales en tacleadas 41, tacleadas para pérdida de yardas 13, capturas 7 y fumbles recuperados 2. En 2020 inició 6 juegos y registró 23 tacleadas y 5 capturas, el máximo del equipo. Como junior, inició los 12 juegos y registró 31 tacleadas, 7 para pérdida de yardas, 5 capturas y un fumble forzado. En 2018 apareció en los 14 juegos, 9 aperturas y logró 28 tacleadas, 4.5 tacleadas para pérdida de yardas y una captura. Atkins es un hombre que viene de una defensa muy similar a la de San Francisco y no le será difícil entenderla. Ha dicho que platicó con varios equipos como Green Bay, Cincinnati o Minnesota, pero algo lo llamaba a San Francisco y se siente realmente motivado y feliz. Veremos si este joven logra aprovechar esta oportunidad y ganar algún lugar en el roster final de los Niners. Jeremiah Gimel, linebacker Carolina del Norte apareció en 42 juegos, 38 aperturas. Durante 5 años en Carolina del Norte, registró 238 tacleadas, 19 para pérdida de yardas, 10 pases defendidos, 6.5 capturas, 5 fumbles forzados, 2 intercepciones y un fumble recuperado. En 2021 fue nombrado tercer equipo All ACC después de comenzar los 13 juegos y contar 75 tacleadas, 5.5 para pérdida de yardas, 3 pases defendidos, 1.5 capturas, un fumble forzado y una intercepción. Como junior inició los 12 juegos y registró 78 tacleadas, 6 para pérdida de yardas, 4 pases defendidos, 2.5 capturas, un fumble forzado y una intercepción. En 2019 inició los 13 juegos y tuvo 84 tacleadas, 7.5 tacleadas para pérdida de yardas, 3 fumbles forzados, 2.5 capturas y un fumble recuperado. Como estudiante de primer año de camiseta roja, vio acción en 4 juegos y registró una tacleada. Como linebacker es pequeño y esto le podría afectar enfrentando a hombres más grandes y una lesión en el hombro lo de fuera del proceso previo al draft, pero se le conocía como el general en North Carolina, pues es un líder nato con intangibles únicas. Muy rápido para el sistema 4-3-wheel, los 49ers decidieron arriesgarse con él y veremos si funciona. Tyler Hawkins, Safety, San Diego State Apareció en 57 juegos, 31 aperturas, a lo largo de una carrera de 6 años en San Diego State, registró 170 tacleadas, 22 pases defendidos, 5 tacleadas para pérdida de yardas, 5 fumbles forzados, 3 intercepciones y un fumble recuperado. En 2021 fue nombrado segundo equipo Old Mountain West, después de comenzar los 13 juegos y contar con 62 tacleadas, 13 pases defendidos, 2 intercepciones, una tacleada para pérdida de yardas y un fumble forzado. Como junior fue nombrado con mención honorífica en Old Mountain West después de iniciar 8 juegos y registrar 38 tacleadas, 4 pases defendidos y una intercepción. En 2019 apareció en los 13 juegos, 5 aperturas y tuvo 30 tacleadas, incluidas 3 para pérdida de yardas. Como estudiante de segundo año apareció en los 13 juegos, 5 inicios y registró 35 tacleadas, incluyendo una para pérdida de yardas y 5 pases defendidos. Jugó en 10 juegos en 2017 y registró 5 tacleadas. Hawkins buscará una oportunidad en una secundaria gambusina donde habrá competencia. No es un jugador jugador con muchas habilidades para atacar el balón, pero en el perímetro de los 49, ¿quién? Como sea, un buen tacleador y podría ayudar en equipos especiales. Quantris Knight, back defensivo, UCLA. Inició 19 juegos durante 2 años en UCLA y registró 106 tacleadas, 13 para pérdida de yardas, 9 pases defendidos, 3.5 capturas, un fumble forzado y un fumble recuperado. En 2021 inició los 12 juegos y anotó 66 tacleadas, 8.5 para pérdida de yardas, 5 pases defendidos, 2.5 capturas y un fumble forzado. En 2020 inició los 7 juegos y registró 40 tacleadas, 4.5 para pérdida de yardas, 4 pases defendidos, una captura y un fumble recuperado. Devuelto para Touchdown. Transferido a UCLA después de una temporada en Ken State donde inició 11 juegos y anotó 74 tacleadas. Y es para pérdida de yardas, dos pases defendidos, 1.5 capturas y un fumble forzado. Transferido a Ken State desde Maryland donde apareció en 27 juegos, uno como titular y registró 45 tacleadas, 1.5 para pérdida de yardas y un fumble forzado. En 2018 vio acción en 4 juegos y registró 5 tacleadas, incluidas una para pérdida de yardas y un fumble forzado. Como estudiante de segundo año, apareció en 12 juegos y terminó con 13 tacleadas. Apareció en 11 juegos, uno como titular, como estudiante de primer año y registró 27 tacleadas. Se han hablado muy buenas cosas de Nike y se cree que podría competir por el puesto que dejó vacante Keegan Williams. Se le compara con Jalen Petre de Baylor quien aterrizó en Houston al inicio de la segunda ronda. Un fichaje intrigante. Creo que podría ser una grata sorpresa este muchacho. Tay Martin, receptor abierto, estatal de Oklahoma. Apareció en 21 juegos, 13 aperturas en dos años en el estado de Oklahoma de 2020 a 2021 y registró 95 recepciones para 1,195 yardas y 10 touchdowns. En 2021 inició los 13 juegos y anotó 80 recepciones para 1,046 yardas y 10 touchdowns. En 2020 vio acción en 8 juegos y registró 15 recepciones para 149 yardas. Transferido al estado de Oklahoma desde el estado de Washington donde apareció en 39 juegos, 21 aperturas y agregó 143 recepciones para 1,195 1615 yardas y 18 touchdowns. En 2019 apareció en 13 juegos, 7 como titular y tuvo 43 recepciones para 685 yardas y 4 touchdowns. Como estudiante de segundo año comenzó los 13 juegos y registró 69 recepciones para 330 yardas y 4 anotaciones. Como estudiante de primer año en 2017 apareció en los 13 juegos, 1 como titular y terminó con 7 recepciones para 51 yardas y 2 touchdowns. Otro receptor que tomó San Francisco, una versión 2.0 de Kendrick Bourne. Quien también fue un agente libre no drafteado Y hoy brilla en Nueva Inglaterra larguirucho y Veloz Lideró a Oklahoma en yardas Y podría estar buscando el puesto de wide receiver número 6 En San Francisco Jordan Mason Corredor Tecnológico de Georgia Apareció en 43 juegos, 20 inicios en 5 años en Georgia Tech y registró 449 acarreos para 2,349 yardas y 17 touchdowns. En 2021, apareció en los 12 juegos y anotó 387 carreras para 439 yardas y un touchdown. Como junior, vio acción en los 6 juegos, dos aperturas y tuvo 82 acarreos para 352 yardas y un touchdown. En 2019, fue nombrado tercer equipo All-ACC después de comenzar los 12 juegos y conseguir 172 acarreos para 899 yardas y 7 touchdowns. En 2018 jugó 13 juegos, 5 como titular y registró 108 acarreos para 659 yardas y 7 touchdowns. Otro corredor como era de esperarse. Mason es el mismo arquetipo de Taylor Price, nuestra segunda ronda del draft. Fuerte y físico sin miedo al contacto. Corrió las 40 en 4.57 y sabe romper tacleadas. Veremos cómo muta el cuerpo de corredores en San Francisco, pero podría meter en aprietos a Michael Hastie o al mismo jeff wilson marcelino mccready ball linebacker universidad de indiana Apareció en 53 juegos, 44 aperturas, durante 6 años en Indiana y registró 241 tacleadas, 16.5 para pérdida de yardas, 5.5 capturas, 17 pases defendidos, 4 intercepciones, un fumble forzado y un fumble recuperado. En 2021 apareció en 12 juegos, 6 inicios y consiguió 40 tacleadas, 4 para pérdida de yardas, 4 pases defendidos, una captura y una intercepción. Se perdió la temporada 2020 por lesión. En 2019 apareció en los 13 juegos, 12 inicios y logró 47 tacleadas, 3 para pérdida de yardas, 2 capturas y 2 pases defendidos, como estudiante de segundo año vio acción en los 12 juegos, 11 aperturas y registró 59 tacleadas, 7.5 para pérdida de yardas, 2.5 capturas, 3 pases defendidos, una intercepción y un fumble forzado, comenzó 3 juegos en 2017 y tuvo 20 tacleadas, fue nombrado mención honorífica All Big Ten después de aparecer en los 13 juegos, 12 aperturas y registrar 75 tacleadas, 8 pases de 4.5 tacleadas para pérdida de yardas, 2 intercepciones y un fútbol forzado en 2016. Este chico se desgarró el ligamento cruzado anterior en 2020, pero tuvo un sólido 2021. Su posición es un híbrido como Marcel Harris o Flanagan Folds. Puede jugar como una especie de linebacker y back defensivo. Tiene peso y estatura para darle profundidad a la unidad o al menos ser un buen elemento en equipos especiales. Según Olubi, linebacker San Diego State. Apareció en 21 juegos, 7 aperturas durante 2 años en San Diego State y registró 68 tacleadas, 4 para pérdida de yardas, 2 capturas, 2 fumbles forzados y una intercepción. En 2021 apareció en los 14 juegos, 7 inicios y registró 68 tacleadas, 3.5 para pérdida de yardas, 2 capturas, 2 fumbles forzados y un pase defendido. En 2020 jugó en 7 juegos y anotó 15 tacleadas y una intercepción. Transferido a San Diego State desde Harding College, donde jugó 12 juegos y registró 23 Tacleadas, 6.5 para pérdida de yardas, 5.5 capturas, un fumble forzado y un fumble recuperado. Transferido a Harding College desde Settleback College, donde registró 54 tacleadas, 5.5 tacleadas para pérdida de yardas, 2 capturas y una intercepción. Transferido a Settleback College desde College of Idaho, donde registró 85 tacleadas, 10 pases defendidos, 1.5 tacleadas para pérdida de yardas y un fumble forzado. Un jugador que pasó por 4 universidades y 4 diferentes programas. Un hombre de 102 kilogramos que corre las 40 yardas en 4.44 es de llamar la atención. Sin embargo, Olubi nunca tuvo la oportunidad de brillar en su carrera debido a ser movido constantemente y solo un juego contra Utah completo lo hizo aparecer en el radar. Su velocidad podría abrirle un espacio en equipos especiales. Leon O'Neill Jr. Safety, Texas A&M Apareció en 48 juegos, 32 aperturas, en una carrera de 4 años y registró 161 tacleadas, 18 pases defendidos, 10 tacleadas para pérdida de yardas, 6 intercepciones y un fumble recuperado. En 2021 inició los 12 juegos y anotó 58 tacleadas, 7 pases defendidos, 3 tacleadas para pérdida de yardas, 2 intercepciones, una captura y un fumble recuperado. Como junior inició 10 juegos y registró 48 tacleadas, 5 pases defendidos, 2 tacleadas para pérdida de yardas, y dos intercepciones. En 2019 jugó en los 13 juegos, 10 inicios y registró 41 tacleadas, 4 pases defendidos y una intercepción. Como estudiante de primer año apareció en los 13 juegos y registró 14 tacleadas, 2 pases defendidos y una intercepción. Un profundo golpeador que se prospectaba para sexta o séptima ronda, sin embargo, la falta de velocidad lo pone en una situación no muy favorable, sobre todo pensando en competir con Talanoa Ofanga en San Francisco, ya que corrió las 40 yardas en 4.7 segundos. Veremos si puede sustituir su velocidad con algo más. Jason Poole, Liniero ofensivo Universidad de Mercer. Apareció nueve juegos en dos años en Mercer. En 2021 ayudó a allanar el camino para más de 2.000 yardas terrestres en esa ofensiva, la tercera mayor cantidad registrada por un equipo en la Conferencia Sur. Transferido a Mercer, procedente de Illinois Rhine, donde fue titular en 27 partidos. En 2019, en Illinois Rhine, recibió el trofeo de bloqueo Jacobs como el mejor liniero ofensivo de la Conferencia del Atlántico Sur. También fue nombrado First Team All-American División 2 por Associated Press en 2018. Recibió el trofeo Jacobs Blocking Trophy y obtuvo los honores de primer equipo all sack y primer equipo de todas las regiones. Transferido a Leonard Ryan de Hutchinson Community College, donde comenzó su carrera universitaria como corredor. Apareció en cuatro juegos y anotó cinco acarreos para 18 yardas. Un pequeño tanque de 136 kilogramos que corrió las 40 yardas en 4.9. Un pequeño tanque de 136 kilogramos que corrió las 40 yardas en 4.9 segundos. Muy fuerte y violento con velocidad para salir al siguiente nivel. Se prospectaba para una sexta o séptima ronda. Los 49 lo podrían usar como centro más que como tackle, debido a sus brazos cortos, pero también se habla que puede jugar como fullback, ya que fue corredor como novato. ¿Se imaginan un fullback así en la ofensiva de Shanahan? Yo sí. Sam Schroeder, liniero ofensivo, Universidad de Minnesota. Apareció en 56 juegos, 46 como titular, durante 6 años en Minnesota. En 2021 fue nombrado Mención de Honor All Big Ten después de iniciar los 13 juegos. En 2020 nombrado All Big Ten Mención de Honor después de iniciar 7 juegos y bloquear una ofensiva que produjo 2,738 yardas. En 2019 fue nombrado Mención de Honor All Big Ten después de iniciar los 13 juegos y bloquear en una ofensiva que produjo 5,616 yardas. Como estudiante de segundo año apareció en los 13 juegos. 7 aperturas, jugó en 10 juegos como estudiante de primer año Un hombre que jugó contra defensivas de muy buen nivel Su tamaño y largo de brazos son impresionantes Pero sus 5.47 segundos en las 40 yardas lo dejaron fuera del draft No sé si este prospecto le ayude a la ofensiva de Kyle Shanahan Pero como bloqueador en puntos extra y goles de campo, definitivamente lo quiero ver Garrett Walston, a la cerrada Carolina del Norte Apareció en 47 juegos, 32 aperturas en 5 años en Carolina del Norte y registró 47 recepciones para 534 yardas y 5 touchdowns. En 2021 apareció en los 13 juegos, 12 como titular y tuvo 18 recepciones para 184 yardas y 2 touchdowns. Como junior vio acción en los 12 juegos, 11 inicios y registró 19 recepciones para 255 yardas y 2 touchdowns. En 2019 apareció en 7 juegos, 1 como titular y logró 9 recepciones para 75 6 yardas y un touchdown. En 2017, apareció en cuatro juegos y registró una recepción para 19 yardas, una ala cerrada grande pero con pobres números colegiales. Tal vez Shanahan busca algún bloqueador más fuerte, pero dudo mucho que Watson llegue siquiera a la escuadra de prácticas. Don Van West, liniero ofensivo estatal de Arizona. Inició 21 juegos durante sus 3 años en Arizona State en 2021, apareció en 4 juegos en 2020, como estudiante de primer año comenzó los 13 juegos a lo largo de la línea ofensiva y fue nombrado all Pack 12 mención de honor. Ante la falta de profundidad de la línea ofensiva West definitivamente tiene una oportunidad ya que puede jugar como guardia y como centro y ante la interrogante de Alex Mack podría pujar para centro en la competencia ya que ser primer equipo all Pack 12 en 2020 y segundo equipo en 2021 no lo hace nada despreciable buscando alguna joya en este grupo de jugadores no drafteados. Me parece que si el draft es un volado, los agentes libres no drafteados son definitivamente jugar al melate. Aquí ya nada realmente tiene muchas posibilidades de llegar lejos en la NFL, pero nunca se puede decir nunca. En la historia de la National Football League hay jugadores que llegaron al salón de la fama sin ni siquiera ser seleccionados. A veces lo único que necesitan es una oportunidad y esa tendrán que ganársela y aprovecharla de aquí a septiembre. Si me preguntan por alguno de estos jóvenes con posibilidades, yo diría...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 Y hasta aquí otra emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Las redes sociales son Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram y ya saben que en Twitch, Canal 49 a secas. Está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, sigan apoyando este canal y participen en los sorteos que hago mes con mes. Además ya está activo el botoncito también de gracias o super tanks para los que quieran seguir apoyando al canal 49 nos vemos en la siguiente cuídense mucho les mando mucha buena vibra a todos ya lo saben ¡Gon